Ah, hola, estáis ahí. Muy buenas. Youtuber de éxito y profesor de Ciencias Sociales de secundaria, José Antonio Lucero cuelga sus clases de Historia en YouTube. Vídeos repletos de gags y de aventuras. Y también de rigurosos contenidos. El reino va a comenzar a desgranarse en distintos reinos con una gran rapidez. Todo empezó al preparar el curso. Este profesor de las salesianas de Rota se puso a pensar. Yo cuando empecé a, a, a ser profesor de historia quería que, esto, que mis alumnos nunca se aburrisen en mi clase. Me pregunté de qué manera podía hacerle yo atractiva a, a mis alumnos la historia y las ciencias sociales. Y eligió innovar. Entrar en el universo de sus alumnos de segundo de secundaria, usar las herramientas que ellos usan, su lenguaje. Lo Ven las sí, clases la teóricas visto, en casa en vídeo, en, en el aula ejercicios prácticos y participativos. Si ves el vídeo una o dos, dos veces ya te acuerdas del vídeo. Antes te daban los apuntes y te hartabas de apuntar cosas y a lo mejor no lo apuntas bien y en el examen lo haces mal. ¿Qué hacemos nosotros en clase? Pues reforzar esos contenidos de la, del vídeo a través de actividades. En ocasiones obras de teatro basadas, claro, en un tema de historia o ejercicios como este. Yo quiero que relacionéis algunos de los conceptos que hemos estudiado en este vídeo. Algunos vídeos tienen miles de visitas, de éxito en la red, ejemplo, mucho más allá del instituto, pero ¿funciona el sistema? A mí, por lo menos, me transmiten más que un simple texto. He notado que los alumnos han aprendido mejor. Es decir, ellos no solo han aprendido más, sino mejor. Y así transcurre la vida en el aula. Con estos buenos resultados, el centro estudia extender el sistema de la clase invertida a otras asignaturas.